de mi madre elogia Gómez, la Mosa 182, en el estandarte de la beneventa respetable elogia simbólica de Víctor Raúl Aya de la Torre. Y no es una coincidencia, porque es precisamente que respetables y queridos hermanos, en su día, de la respetable elogia de Víctor Raúl Aya de la Torre, jugaron un papel muy importante para poder levantar columnas en Gómez, la madre hermosa". Por eso nos sentimos de el clásico esta no de celebrar el 30 aniversario de vuestra madre elogia, bien maestro, y decirle que vuestro epónimo, al igual que otros epónimos en la masonería de la como yo, Básico, Simón Bolívar, José San Martín, ahora Víctor Raúl de la Torre, y por cierto también vos, Manuel Mosa, juega un papel muy importante en el mundo. la medalla en nuestro estándar